Uh, first of all, um, I read your letter in response to uh, the Organization of American States. Uh, first, can you explain uh, what would be the implication if the OAS did invoke uh, the charter against Nicaragua? Entonces, ¿cuáles serían las eh, escenificaciones? ¿Qué pasaría si la Organización de Estados Americanos decidiera invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana? Sí, muchas gracias, Dan Kowalik, por, por la entrevista. Much, Dan por esta entrevista. Con gusto no, no, no, no. <ríe> Con mucho gusto, con mucho gusto. Y Dan, ¿qué? Eh, tenemos que el secretario general de la, de la Organización de los Estados Americanos, so, uh, the, the of the of American States, Luis Almagro, Luis Almagro ha, convocado, ha solicitado convocar una sesión de urgencia del Consejo Permanente. Has mala intención porque no hay otra forma de decirlo es de motivar al consejo permanente is to the permanent para continuar discutiendo la situación de Nicaragua, the of Nicaragua. y promover la aplicación And to the del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana of para lo cual pretende también que se convoque a una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores de América Latina y el Caribe. Eso es inaceptable. No tiene fundamento legal, it have any legal jurídico, or juridical base, ni encuentra and, sustento, and it does not have any ni en la Carta Fundacional de la OEA, States, ni, ni en la propia Carta Democrática Interamericana. Realmente, Almagro está actuando en violación de esas normas really, y del derecho internacional and the law. y está queriendo arrastrar and to drag a los gobiernos the de América Latina y el Caribe of Latin and the en una acción in que a todas luces That evidently es injerencista intervencionista y violatoria del espíritu y objetivo de las dos cartas. Of the and of Decimos esto, Dan, porque this, Dan, el objetivo y el espíritu de la Carta Democrática Interamericana the and of the Inter Democratic Chart, en el momento que fue redactada, in the moment was written, tenía como objetivo ponerle freno a los golpes de Estado militares de esas décadas ages, y contribuir and con el rescate de la democracia the of y del fortalecimiento de los procesos electorales de democráticos en América Latina y el Caribe. And the in Latin and the en estos momentos, Almagro lo que está haciendo moment, Almagro, what he is to do es apoyar a grupos golpistas is to support groups en Nicaragua, Nicaragua que buscan precisamente are trying precisely romper el orden constitucional. To break the constitutional order romper el proceso democrático, to break the process, desconocer el Estado de Derecho y cambiar por la vía de hecho and to change in a de facto way, mediante un golpe de Estado a attack, el gobierno legal, legal legítimo y democráticamente electo and elected, del comandante Daniel Ortega. Government of Commander Daniel Ortega. Por eso es que realmente la acción That is what really the action del secretario general Luis, Almagro of general Luis Almagro no tiene razón, has not right, no tiene sustento. Has not base. Y por ello nosotros hemos pedido el apoyo a través the support, de los cancilleres. We have asked the support de los gobiernos de este hemisferio para que esa acción de Almagro, so that Almagro no pase. That not pass porque realmente es un atentado contra la existencia, really la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los procesos electorales electorales en and América Latina y el Caribe. Almagro le está dando una interpretación al revés, interpret in opposite, a la inversa down, del espíritu y objetivo de la Carta Democrática. Of the and of the Inter Chart. Almagro se está convirtiendo en un golpista más. Armauro is becoming one of those uh, who does that person. One de, more of those. Desde un puesto. Since a position. Como secretario general. As secretary general. Al cual lo hemos elegido todos los Estados miembros de esa organización. To which we have elected or appointed him all the member states of the Organization of American States. Está traicionando el mandato de los estados y de los gobiernos he is betraying the mandate of the governments and states. al apoyar al grupo golpista y no al for Because fortalecimiento coup groups and not the strengthening institucional of the institutions de los estados de América Latina y el Caribe. Of just to remind uh, viewers about some history uh, President Daniel Ortega was elected, I believe, in two thousand sixteen. With I believe 72% of the vote. Con creo el 72 de los votos. So he is the currently democratically elected president of Nicaragua. Es el actual In and and if, um, uh, if this move uh, by the secretary general of the OAS came to pass, he would be trying to remove the democratically elected president of Nicaragua. Y si pasara esta acción, este acto de secretario general de la OAS, entonces de hecho él estaría tratando de remove un presidente electo, electo democráticamente. And so, as you say, it, it, it would be exact opposite of what the OAS is supposed to stand for. You said this would be totally opposed to the spirit of the Carta de la OEA. Exactly, exactly. Eh, Dan, eh, la Dan en you have confirmed the reality in Nicaragua. You the reality in Nicaragua. A free election, democratic, election, accompanied organismos internacionales, el presidente Ortega el presidente triunfa Ortega en esas elecciones con los votos de arriba del 70% de los ele del electorado nicaragüense. Above the 72 of the votes of the in Somos un estado y un gobierno con una constitución avanzada. A very con un Estado de derecho, with a rule of law, con un funcionamiento de los poderes del Estado coordinados y armónicos, sin conflictos, con libertades, ejercicio de derechos y libertades en el país, con una convivencia pacífica que hemos tenido en los últimos 10 años. Have had in the last 10 years. Ideal. Idea. Con un buen gobierno. With a good no porque lo diga yo como funcionario de este gobierno, no sino porque así, so as a of this así lo han reconocido God. organismos internacionales. But it has been acknowledged by different international organizations. A finales de, de, de abril. At the end of, of April, se inició el proceso de intento de golpe de Estado. The of of started, de rompimiento del orden constitucional the order y de sustitución ilegal del gobierno democrático del presidente Ortega. Of the democratic government of President Ortega. Sin embargo, However, la organización que está the definida por su carta para contribuir a fortalecer la institucionalidad, la gobernabilidad, los procesos democráticos a través de su secretario general intentan hacer lo contrario. Y eso se expresa en que están apoyando They are a grupos golpistas to the state, y no al gobierno legalmente constituido. Not the which was si no hay una explicación ni un fundamento racional ni no jurídico, or legal or esa actuación se explica. That acting, that acting por la confabulación By the de grupos internos de oposición con el apoyo y financiamiento del exterior más la combinación de crimen organizado internacional crime. y Almagro moviendo la parte diplomática en la OEA the part in the of States, para intentar to try materializar el golpe de Estado to the que nuestro gobierno y nuestra población that our government and population impidió, impeded. frustró that intent y neutralizó. And then neutralized that intent. Estamos entonces ante una confabulación interna e internacional con la actividad del secretario general Almagro encaminada a continuar con un proceso golpista ilegal, inconstitucional y violatorio del derecho internacional. Por eso es que los países y los gobiernos de, de los estados de América Latina That y el Caribe debemos reflexionar con cuidado to porque Almagro puede llevarnos Almagro can drag us a una crisis hemisferica en términos de la paz, la tranquilidad, In la terms, estabilidad, y el fortalecimiento and de la institucionalidad democrática the para proteger to y apoyar and a los gobiernos legalmente electos. Hemos, hemos solicitado a los gobiernos de, de, de a los estados de este hemisferio que, que no permitamos que Almagro That logre lo que está pretendiendo, lo que he es trying to do. ¿Have you gotten any, uh, have you received any support yet from other uh, governments in the region on this issue? Y ha visto algún apoyo que han tenido, pues, a de otros países, otras instituciones en este tema estamos estamos comenzando el año nuevo 2019 ha habido en el año anterior mucha actividad por parte de la OEA nosotros hemos insistido que esa actividad es injerencista, violatorio de los principios In violation of the principle de no intervención of en los asuntos internos de los estados in the of the states, viola la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, violates the sovereignty and of the state of Nicaragua y Nicaragua no ha solicitado a la OEA que se meta en nuestros asuntos internos entonces Almagro no puede tampoco so, desplazar o sustituir el ejercicio de la soberanía de los estados y los gobiernos de los países miembros de esa organización. Of of the of no tiene razón, no tiene justificación Almagro, right, Almagro de hacer ni de Continuar haciendo o continuar ese objetivo que está pretendiendo de aplicar to apply la Carta Democrática Interamericana. Inter uh, ¿Can you uh, tell me, uh, in 2009, when there was a coup, everyone recognizes a coup in Honduras, what was uh, the OAS's position? Uh, on that. Entonces, tal vez si usted nos puede ilustrar un poco en el 2009 que hubo un golpe de estado y este fue reconocido internacionalmente como golpe de estado en Honduras, ¿cuál fue la posición que tomó la OEA en este sentido, del golpe de estado en Honduras en el 2009? La pregunta creo que nos permite aclararnos más sobre lo que está pasando precisamente en la OEA y el, y el interés de Almagro, porque la carta... To clarify, clarify even more what is happening in Nicaragua. Because, Almagro, que la carta lo que regula precisamente okay, chart, es que la OEA debe apoyar cuando se produce un rompimiento del orden constitucional, order, un rompimiento del proceso democrático. Como el que se produjo en algunos países en años anteriores. La Ahí se produjeron rompimientos reales, golpes de Estado consumados. En esos casos, in those cases, cabe la actuación de un Estado o la petición del secretario general, or the of the general porque el gobierno legítimo de ese país X o Y X no y tiene y posibilidades y en ese momento moment de actuar. Act. Pero ese no es el caso de Nicaragua. Nicaragua. Aquí lo que ha habido es un intento de golpe de Estado que no se ha materializado, that has not que no se ha consumado. That has not been Por consiguiente, Therefore, es el Estado de Nicaragua el que debe of expresar has to su voluntad, its will, su petición, its request, si así lo considerara necesario. It would consider it necessary. No puede ser sustituido it be su soberanía su autodeterminación por otro Estado, states, mucho menos por el Secretario General de la OEA, and much led by the of the of que no puede But desplazar ni sustituir la soberanía y la autodeterminación de ninguno de los Estados Of of the miembros de la Organización de los Estados Americanos. Of the of American Mucho menos el de Nicaragua, en donde nosotros One no hemos dicho ayúdennos o apoyennos Al contrario, contrary, hemos dicho said, Nicaragua resolverá Nicaragua, sus asuntos internos entre todos los nicaragüenses Among all the independientemente de las posiciones políticas, ideológicas of the religiosas, sociales social, económicas, economic, etc. Y en el caso de Honduras el the, the presidente uh, Manuel Zelaya que fue overthrown, nunca fue returned. y yet creo que Honduras es a recognized state in the Organization of American States. Igual, entonces retomando el caso de Honduras, vemos que fue un golpe de estado con el presidente Manuel Zelaya, donde él fue removido del poder y diciendo que Honduras es un miembro de la Organización de Estados Americanos. Sí, en en ese en ese caso, yes, case, hubo la actuación. En el marco de la carta. There was the acting and the framework of the chart. Um, and let me ask you, if I can ask you some more distant history. Uh, for, for I think it's between 1934 and 1979, Nicaragua was under the rule of uh, the dictatorship of Anastasio Somoza. No sé si and, me permite tal vez hacerle un poquito de preguntas sobre en el contexto histórico, en la situación de Nicaragua, entre 1934 y 1979, Nicaragua estuvo bajo la, la dictadura de Anastasio Somoza. ¿Cuál fue la posición que tomó la OEA sobre Nicaragua en, en ese tiempo, en esa época? Bien. La, el origen de nuestra lucha en la última etapa de mitad del siglo pasado, y este pues, the fue la... La acción del, a mediados del siglo pasado century, eh, es con la, la acción de Sandino, la acción patriótica with the of Sandino, de defensa de la soberanía nacional Sovereignty, de defensa de la dignidad nacional dignity, y luchando contra la intervención militar de Estados Unidos en esa época. Y eso se proyectó en la creación de lo que fue la Guardia Nacional de Nicaragua, Nicaragua. que fue organizada, estructurada y dirigida por oficiales norteamericanos. By North American, shots. Esa misma fuerza that same force, asesinan al general Sandino. They killed general Sandino. Es decir, más bien el imperio norteamericano asesina North al general Sandino. general Sandino. Y a partir de ahí se viene acumulando en Nicaragua And por de generación en generación. Una lucha combinada a de sandinistas, of sandinistas y de fuerzas de los partidos tradicionales antisomocistas. Against Somoza. El Frente Sandinista de Liberación Nacional front of national liberation se organiza y en una lucha político-militar logra en 1979 They achieved in 1979, el derrocamiento de esa dictadura y el inicio de un proceso de democratización en Nicaragua. El start of a process of democratización en Nicaragua. It, it, but my, my recollection is that the OAS never hit the panic button uh, too hard in regards to Somoza. That is, that the, the Somoza dictatorship did not pro my, provide Much alarm to the organization of American states. Pero lo que yo quería enfocar es en la posición que tuvo la OEA en este contexto, porque la OEA nunca presionó el botón de pánico a pesar de todo lo que hacía Somoza en la OEA. Sí, Somoza quedaba como de los últimos eh, dictadores. Yeah, sí, Somosa was of the last dictators. Que en gran medida fueron en, en las décadas pasadas, promovidos y apoyados por los Estados Unidos para aplicar la Doctrina de Seguridad Nacional en la cual los ejércitos de cada país de América Latina y el Caribe actuaban como ejércitos de ocupación Were acting as uh, armies of occupation, actuando en contra de toda la población justificado en aquel momento in that moment, por la, la, la crisis, the este, crisis este oeste East -West crisis. y Somoza de Baile era de los últimos and dictadores de Somoza esa generación de Baile was of the last of, of that que quedaban that y comenzaba la etapa y se, se daba la etapa de sustitución de las dictaduras militares the, the of of por gobiernos democráticos. By, by la OEA actúa the en dirección OAS de los que Estados Unidos generalmente States, y no digo exactamente de Estados Unidos como la población, el pueblo norteamericano, sino más bien del imperio norteamericano. People, Porque el pueblo norteamericano en muchos sectores son muy solidarios. Son pueblos hermanos. Y entonces la, la OEA actúa so en, en ese momento dentro de, de la nueva política norteamericana. North American policy. de sustituir dictaduras in dictatorships, como lo hizo en otros países de América del Sur y de América and Latina y el Caribe en esa lógica. In that logic. Todavía, como residuo de eso, usted observa sí, of that you can que en América del Sur algunos militares todavía son procesados por bien los delitos de dictadura. Some in the army are still by old crimes of dictatorship. Y a, hay que hacerse una pregunta. And we have to make one question. ¿Quién dirigía? Who was directing y señalaba la ruta. In the route? A esas instituciones militares de América del Sur y, y otros Did sectores de América. ¿Y quién sufre hoy las consecuencias? Pues esos propios oficiales, sus familias, sus amigos, sus naciones, pero nadie le recuerda a los Estados Unidos que ellos son los causantes del sufrimiento también de esas personas. Y no estoy dependiendo la actuación And I'm not defending the acting de de la época. of dictatorships of that state. But, but I'm just remembering that the United States is in cada etapa cómo actúan in los this stage los how they act states, the governments they suffer the consequences of their actions. Uh, uh, and again, Uh, the OAS largely went around along the US in these moves including in supporting uh, uh, Nicaragua under under some bueno luego tenemos que la OAS siempre ha estado en una posición paralela a los lineamientos de Estados Unidos eh, generalmente y particularmente en esta situación de Somoza en esa época. Sí, la, la, yes. la, la OEA, la OEA definitiva, definitivamente la OEA OAS es creada is created por iniciativa de Estados Unidos by the of the States, y se concibe como un gran instrumento as a big instrument para la realización de la política carry out the exterior de Estados Unidos. Con Relación a América Latina y Regarding el Caribe, Latin and the aplicando la doctrina Monroe, applying the Monroe Doctrine, America, America para los Norteamericanos, que todavía se I wanted that Nicaragua is ranked now fifth in the world for gender equality. Can you repeat it again, please? Yeah, I just read that uh, Nicaragua uh, is now ranked fifth in the world for gender equality and including gender equality in the political realm. Okay. Leí recientemente la semana pasada que Nicaragua está en el ranking como en el quinto lugar a nivel mundial de la... De igualdad de género, incluyendo la igualdad política. De la igualdad. Sí, de sí, sí. De eh, Nicaragua, realmente, como, como conversábamos, Nicaragua ha, ha diseñado we talking, Nicaragua has designed y puesto en práctica put into por, el por el presidente Ortega políticas incluyentes. Policies. Entre ellas, Among them, la política de equidad e igualdad de género la y para lo cual realmente la Asamblea Nacional de Nicaragua, of Nicaragua ha aprobado leyes muy importantes has very important laws. hoy Nicaragua según la información de los organismos internacionales que miden estos temas Nicaragua, um, Nicaragua está en el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a equidad e igualdad de género. Nuestras mujeres ocupan lugares muy importantes important en los diferentes poderes, powers, el legislativo, power, el ejecutivo, power, el judicial, power, el electoral, electoral power, policía, en fin, y en todas nuestras instituciones principales. And all the main institutions. Dentro de esas políticas de, de, de Nicaragua que podemos de, llamar de un buen gobierno policies of good hemos desarrollado también y logrado niveles de seguridad muy importantes important. reconocidos también por organismos internacionales transformación de de la matriz energética the en energía sana, saludable clean, energy. en lo que es luz eléctrica tenemos a estas alturas por encima del 95% de cobertura de nuestra población con luz eléctrica Hemos logrado una economía estable We have que ha fluctuado entre, entre 4.7 5.2 en los últimos años. Y hemos implementado también políticas de alianza, diálogo y consenso alliance, en relaciones con el sector privado, la empresa privada los trabajadores y el Estado que han dado buen resultado en Nicaragua, which have very good result in Nicaragua. Con los paréntesis que la última situación ha planteado. Es decir, hemos tenido un buen gobierno, que es el que se ha intentado precisamente. Which has been To derrocar, be removed or destricated, de forma ilegal, In an way. Um, can, can I switch gears a little and ask about uh, the Nica Act that was just passed? Si podríamos cambiar un poquito de tema y hablar sobre Nica Act. Sí, la, la Nica Act está dentro precisamente dentro de ese Ambiente sí, Act, within the same environment. de injerencismo, no, injerencismo. intervencionismo, intervencionismo. medidas laterales del gobierno de los Relacional Estados Unidos of the US para presionar Pressure a nuestro gobierno, porque parte de su interés es en que nosotros rompamos el orden inconstitucional desconozcamos el Estado de Derecho of order, rule of law, y violentando la Constitución violent adelantemos elecciones. Hay una contradicción enorme entre defender democracia Estado de Derecho law, Constitucionalidad y tomar todas las medidas unilaterales de presión unilateral of para que nuestro gobierno so actúe al margen de la ley law, es contradictorio. Por eso es que nosotros no aceptamos, do denunciamos ese tipo de medidas unilaterales. Son inaceptables. They are not acceptable. No sirven de presión para nosotros. They are not working as a pressure measure for us. Porque defendemos nuestra dignidad nacional. Because we defend our national dignity. Nuestra soberanía. Our sovereignty. Nuestro legítimo gobierno. Our legitimate government. In fact, uh, Iran, I, I saw Iran just won a case in, in front of the world court against the U.S. for similar sanctions in which the World Court ruled that the sanctions by the U.S. against Iran were unlawful under the Friendship Treaty between the U.S. and Iran. And uh, if I'm not mistaken, the U.S. and Nicaragua have a similar Friendship Treaty dating back to 1958. Y de hecho, recientemente leímos que Irán ganó en una corte contra las sanciones impuestas eh, que son totalmente ilegales y fueron impuestas unilateralmente por Estados Unidos, que estaba rompiendo lo, eh, lo convenido en el tratado de amistad. Entonces Irán le, le ganó a Estados Unidos en estas sanciones y pensamos que se parece a una situación similar con Nicaragua, que tenía un tratado de amistad con Estados Unidos. Sí, y nosotros también en, en, en, en los 80, precisamente, yeah, recurrimos exactly. a la Corte we, Internacional in de Justicia. 1880s, we, we ante la agresión ilegal y legítima uh, y el terrorismo de Estado state terrorism. ejecutado por Estados Unidos contra Nicaragua, by the US Nicaragua como lo reconoció la Corte, and it was by the Court of todavía tenemos pendiente We que Estados Unidos the, the US, nos cancele, nos pague la indemnización que mandó la Corte Internacional de Justicia. Es un tema pendiente que tenemos de negociar, conversar con el gobierno de Estados Unidos para que indemnice a Nicaragua por los daños provocados siempre hay instancias en el, el ámbito internacional We have always in the arena, mecanismos de justicia justice, para que quienes actúan unilateralmente y violando el derecho internacional rectifiquen sus desmanes so they their actions, e indemnicen a los estados, gobiernos y pueblos afectados. And of course the US that's that's never that's paid that's a penny on that. Y por eso nunca se un centavo de lo estipulado por la corte. Sí, por eso le decía que es un tema que tenemos pendiente de conversar y dialogar con el gobierno de Estados Unidos para que haya efectiva la indemnización the resuelta por la Corte Internacional de Justicia que son muchas decenas de miles de millones de dólares yeah the interest keeps running on that el interés sigue corriendo sobre ese dinero así es right. interés daño Lucro interest, cesante. the emergent damage, and the cessation lucrative. Yes, yes. Well, um, again, if I could just remind uh, folks who are going to watch this of a few dates that I think are important, that in 1984, Nicaragua had, I think, the first free elections in the 20th century. Eh, tenemos algunas fechas importantes. En 1984 fueron las primeras elecciones democráticas en Nicaragua. Bueno, después de, del triunfo de la Revolución After Popular Sandinista, the of the sandinista popular en 1979, in 1979, que ya vamos a cumplir 40 años. Realmente no había ejercicio democrático the en Nicaragua. Really y aquellas elecciones fueron el inicio de un proceso de democratización en nuestro país. And those were the, the of a in our y aunque nosotros logramos conquistar el poder por un movimiento de liberación político-militar, By a movement, a military movement. el presidente Daniel Ortega, President Daniel Ortega entregó el poder de forma pacífica he the power in a pacific way después del resultado de unas elecciones after the of an que también no fueron muy claras. That also were not very clear. 1990. En 1990. Exactamente. Exactly. And uh, that was, uh, uh, he, he gave the reins to Violeta Chamorro. Then um, Yes, and again, that, that's an important history people need to remember. Now, the, the other thing, and I, I know you're a very busy person, but I only have a couple more questions. have a couple more questions. Okay. Well, as I understand, the timing of this of, of Almagro's move is interesting because as I understand it, things are are fairly calm and peaceful in Nicaragua right now, as compared to what was happening over the summer. So why this move now? It's the organization of American States comentar por qué esta movida de Almagro ahorita en el seno de la, de la Organización de Estados Americanos cuando vemos que la situación es pacífica en Nicaragua actualmente comparada a cómo estuvo la situación en el verano pasado. Entonces, ¿por qué esta movida de Almagro ahora? No. Porque Almagro se ha declarado como un agente directo del gobierno de los Estados Unidos. Because Almagro has declarado himself a direct agent of the government of the U.S. government ha perdido decencia, he has lost decency, si la tuvo, if he had any. principios si los tuvo, if he had any, valores si los tuvo, if he had. pero al convertirse en un aliado y en un agente directo de When los Estados Unidos, the, uh, agent of the US. pues también sus coterráneos Also, his el pueblo uruguayo las organizaciones políticas a las que él estaba vinculado that he had any link with, lo expulsan y le dicen que está actuando indebidamente They told him he was in an way, de forma indecente in a very indecent way. por eso Almagro Está actuando de esa manera, That's sobre todo Magro is that way, que el gobierno de Estados Unidos the of the US lo está apoyando para reelegirse in, en ese cargo. In a for that post. Está siguiendo la ruta diseñada por el Departamento de Estado de Estados Unidos que lo hace su candidato predilecto. That makes him his para continuar cumpliendo las misiones que le encomiendan the en el seno de la OEA, him in the of OAS. afectando Afecting a todos los estados y gobiernos of que son miembros de esa organización. That ¿Algún otro comentario adicional que te tenga antes de que terminemos esta entrevista? ¿Algo que nos quiera decir? Bueno, uno agradecerte, Dan, bueno, por, first, por la entrevista. quiero agradecerte, Dan, por esta entrevista. Saludar a tu audiencia, lectores. To say hi to all your viewers. Y decirte que Nicaragua, Nicaragua nuestro estado, state, nuestro gobierno, nuestra población continúa con su vida cotidiana normal. With their normal, their normal life. Somos un Estado que funciona como toda organización política, jurídica y administrativa. Every Por consiguiente, We la propaganda, propaganda, las campañas mediáticas, el uso de las mentiras cotidianas que utilizan Use muchos of medios, daily life, a lot of media uses. hay que tenerla como lo que es, falsedades to, to y mentiras para tratar news, fake news. de desprestigiar y de deslegitimar de de a un gobierno democrático y crear la base o la justificación de agresiones externas o de medidas unilaterales unilateral como las que se han tomado y las que pretende seguir implementando implement Luis Almagro. Luis Almagro. Secretary General of OAS. De and para the ser candidate to be well, I want to thank you for the interview. Um, uh, it's always, to be honest, made me sad that my country has decided to persecute your beautiful and tiny country, you know. Uh, It never made sense. De a su país. Can I show yeah. you one thing before we end? I'm going to show you one oh, thing. Yeah. Okay. Algo. Yeah. This is my. Sandino. men and women. Yes. He's very important to me as well. Muchas gracias, Dan. Muchas so, gracias. You you Dan, to muy, ama muy amable your de tu parte por, time, por y tratar de esclarecer a, to a tu audiencia, to a tus lectores viewers, la realidad de Nicaragua, the of Nicaragua y las medidas que se intentan tomar en de and and y de Muchas gracias. Thank you very much. No, gracias a usted con mucho gusto y voy a visitar Nicaragua en enero, en, en uh, 23 de enero. Ah, muy bien, bienvenido a nuestro país. Por aquí te miraremos y te saludaremos. To our see si si tienes tiempo. You to. Ok, Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Igualmente. Okay. Un fuerte abrazo. Ok, Chao. Hasta luego. Sir. Hasta luego.